El ingeniero César Martínez, director de INAPA en esta ciudad de San Francisco de Macorís, asegura que están respondiendo a las constantes denuncias de ciudadanos en los diferentes sectores de este municipio.